Bienvenidos al Curso de Especialización en Cultivos Celulares, el primer posgrado en el ámbito de las Biociencias de Euskadi. Podrás acceder al curso si has terminado alguno de estos ciclos de grado superior. Anatomía patológica y citodiagnóstico, laboratorio clínico y biomédico, laboratorio de análisis y control de calidad y o fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines. Después de terminar tus estudios, podrás trabajar en empresas o laboratorios de distintos sectores como laboratorios biomédicos y biotecnológicos, empresas biofarmacéuticas, fecundación in vitro y, en general, en sectores que tengan como principal actividad la utilización de organismos vivos o sus componentes. Te especializarás en cultivos celulares. Al terminar los módulos que se cursan en el centro tendrás la oportunidad de completar tu formación en empresas punteras del sector biotecnológico o en centros públicos de investigación. El sector biomédico y biotecnológico se encuentra en continua expansión y requiere profesionales competentes con formación especializada. En Donostia Aldea se está creando un polo bio con demanda de personal técnico cualificado en cultivos celulares. A día de hoy tenemos una empleabilidad del 100%. EASO Politécnico A es el centro referente en Euskadi en esta oferta formativa. Estamos ubicados cerca del Parque Tecnológico de Miramón, donde se concentran las bioempresas de Guipúzcoa. Contamos con laboratorios equipados con aparataje de última generación y un profesorado cualificado, que trabaja en coordinación con las empresas del sector para ofrecer una formación real y ajustada a las necesidades del mercado. Si eres una persona interesada en trabajar en el sector biomédico y biotecnológico y con facilidad para el trabajo en equipo, te animamos a matricularte en nuestro posgrado.